Civil, en la ley de títulos valores, los plazos de prescripción son perentorios, no hay causales de interrupción ni suspensión. ¿Ok? Entonces, los títulos valores se regulan por la ley de títulos valores y, los plazos de, de, y, en, y en la ley de títulos valores, los plazos de prescripción no admiten interrupción ni suspensión alguna. Por otro lado, como bien lo indicamos la clase anterior, se puede, si un título de valor se nos venció y no lo protestamos en su momento, podemos eh, solicitar un reconocimiento judicial. Pero ojo, que este reconocimiento judicial no interesa letra, el, el vencimiento es, es este: a partir de la fecha de vencimiento se compute el plazo de prescripción. En todo caso, ¿a qué nos, nos llama a reflexión esta disposición? Que si se nos venció un título y no cumplimos con la formalidad, ¿no? Tenemos que solicitar inmediatamente el reconocimiento judicial, porque si no, se nos vence el plazo de prescripción. ...y prácticamente... Plazo de prescripción, ...aquellos títulos que tengan una cláusula de prórroga y que efectivamente han sido prorrogados. ¿no? En este caso, si han sido prorrogados de manera efectiva, el plazo de prescripción... Se computa desde la fecha del último vencimiento, de la fecha de, de establecida en la prórroga, surtiendo valor respecto a todas las personas que intervengan en el título. Con respecto a la renovación, en el caso de las renovaciones acordadas en el título, los plazos sí vuelven a ser computados desde el nuevo vencimiento se ha renovado la obligación, se ha renovado. Entonces, si se da renovación, los plazos vuelven a computarse a partir de la nueva fecha de vencimiento. Una cosa importante, en este caso, la prescripción de las acciones cambiarias tienen efecto desde la fecha de la renovación. que Si, hay, si tenemos, por ejemplo, tres personas, ¿no? eh, emisor, aceptante y garante. ¿no? De repente vamos a renovar el título y el garante no ha intervenido. ¿no? Entonces para el garante la renovación este, no es oponible. Solamente hasta el, el, el momento del, del título de valor principal. Como no ha sufrido la renovación, para él no corren los plazos de prescripción. Bien. Y aquí hay otra figura interesante. ¿Qué es la caducidad del derecho de suspensión de pago? Vamos a explicarlo antes de... ¿Qué cosa es el derecho de suspensión de pago? Vamos a adelantarnos un poco a la, unos, unas cuantas diapositivas al otro tema de clase que es la ineficacia de títulos valores Si, como sucede ¿no? eh, casi a diario, por alguna razón, un cheque, una letra, un pagaré, fue... Se, se perdió, se extravió, lo robaron, se cayó el agua, le cayó tinta y queda, sufrió pues la destrucción total o la sustracción. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? En principio, inmediatamente comunicar a quién. ¿A quién se comunica? A quien emitió la.. Eh... Claro, al emisor de la letra. Y si es un A banco, ¿a quién se, se comunica? A la institución. financiera sí, ok. Entonces, sí, y lo que se recomienda es realizar, formular una denuncia, una denuncia policial, consignando todos los datos posibles para identificar e individualizar el título valor. Si fue un cheque... El cheque, el monto, el girador, el número de cuenta, el número de cheque y cualquier otra circunstancia para individualizarlo. Si es una letra, igual. ¿no? Emisor, fecha, fecha de emisión, fecha de vencimiento, todos los datos principales para que, para que un poco para que la, la, la denuncia tenga fehaciente. ¿ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos indica la norma? Si se, se pierde o se invalida o se, o se sustrae un título de valor, el obligado principal debe ser notificado para, qué? para que esté en un plazo perentorio ¿no? de 15 días eh, deba el tenedor presentarle... La acción judicial respectiva. ¿Cómo, eh, cómo, ¿Cómo operaría esto, por ejemplo, con un cheque? Tenemos un cheque que se extravió. Ok, una vez que ya agotamos la búsqueda del documento, ¿qué es lo que hay que hacer? No. Hay que este, buscar los datos ir a, a plantear la denuncia. ¿no? Con una copia de la denuncia, una carta al banco y al, y al girador. Se ha perdido el cheque. Y a partir de ahí, tenemos 15 días para presentar la copia de la, sí. acción, eh e al y al la acción. el banco no va a pagar ese cheque bajo ninguna circunstancia. Lo ingresa a su sistema y ese cheque está por no se paga. No se paga. Pero ¿qué pasa si ustedes avisan 15 días, esperando que, que en ese plazo presente su, la copia del cargo de la demanda presentada ante la, la autoridad judicial? Si no lo presenta, ahí opera la caducidad. ¿Qué significa? El cheque queda liberado, ¿no? Sin restricción, salvo que el juez nuevamente ordene, ¿no? Que se suspende el pago. Eh, no pudimos ejercer la acción cambiaria. No pudimos cobrar. Acción causal no teníamos porque eh, el ADN nos había sido tampoco, tampoco tiene deudas, tiene bienes. ¿no? Entonces, si nosotros demostramos que en, la moment que en la época que no nos pagaron, el obligado principal ha ¿no? iniciado donde ha obtenido fondos para iniciar ese negocio, sí podría plantearle una acción de, de, de, de, de ¿no? sustentando de que esa persona está haciendo un negocio con lo que no me ha pagado, ¿no? Obviamente, el tema es, el tema es cómo formulamos ¿no? las pruebas para este caso. ¿Sí, en caso que, profesor, el enriquecimiento haya sido con la compra de algún tipo de bien o un mueble o un bien así, un bien mueble, Después de la fecha que, que tengas tú una deuda, ¿podría ser un indicio para poder iniciar este, una medida cautelar o un embargo? No, como el crecimiento de para justificar ese capital claro, ¿no? pero si las por ejemplo que tienen posterior a tu vencimiento de tu letra, ¿podrían ser decretados nulos todos esos actos que ha hecho posteriormente? si es enriquecimiento sin causa, sí, digamos podemos, no, no nulos, sino cobrarnos con los bienes que tiene. no, no, pero si no por ejemplo empieza a vender las cosas que tiene todo para evitar Claro, A Pauliana, por ejemplo. Exacto, por eso. Pues. Pero digamos, si no hubiera Pauliana, podríamos plantear, como le digo, la acción de enriquecimiento sin causa. Por eso es muy importante, tanto para nosotros los abogados como para los clientes, que cuando alguien se obligue con un título valor, tenga el respaldo. Porque si alguien que no tiene nada no tiene bienes, no tiene dinero, eh, suscribe eh, letras, pagarés ¿no? o emite cheques, estamos pues prácticamente destinados a que no nos paguen Entonces, si eso implica un poco de cultura, ¿no? si ustedes tienen gente que van a asolar, siempre indicarles ventas que hagan, eh, si hay personas que piden crédito o bien, un pagaré, pero con el respaldo de alguien que sí pueda, responder. Porque si no, nos vamos a amontonar de procesos, pero no de cobras. Bien, avanzamos un poquito. Ahora, ¿cuándo prescribe esta acción de enriquecimiento sin causa? ¿No? A los dos años, distinguía la acción cambiaria derivada del título valor la norma sustantiva civil. ¿Alguna duda? Bien, entonces, vamos al siguiente tema. De doctor, hoy. discúlpeme. Sí, un sí, pequeño sí. alcance, doctor. Por favor. ¿Me podría dar con respecto a, a la diferencia entre caducidad y prescripción, doctor, un poquito más de detalles en Por la supuesto. cual corremos el riesgo de perder todo entre la caducidad es más peligrosa, ¿no? Eh, sí, ambas, no... Son, ambas son, digamos, las consecuencias del derecho con el tiempo, ¿no? Eh, cuando en una norma jurídica se habla de prescripción, ¿no? Eh, el transcurso de esta te hace perder la acción, pero no el derecho, ¿no? Digamos, nosotros tenemos una, un título, valor, una, una letra, pasaron tres años. Y no, no cobramos, no cobramos. Pero a los tres años y dos días, viene la persona y dice, ¿sabe qué? Don García, yo le debo, aquí está, aquí tiene usted sus tres mil dólares, muchas gracias. Ya usted no tenía plazo para accionar, pero el derecho de cobrar no, el derecho de crédito lo tiene. Entonces, ahí, si estuviera. propio derecho. ¿no? Entonces, cuando caduca, cuando hay caducidad, se perdió todo. Cuando hay prescripción, solamente se pierde el derecho a accionar. Esa es la diferencia. Y, y, y el derecho, pues, eh, para algunos, si ustedes se dan cuenta y vemos la doble cara de la, de, del tiempo, es la prescripción de una acción cambiaria con, conlleva en perjuicio para el acreedor por no haber cobrado en su momento, y el beneficio para quién? Para el deudor, porque lo, porque lo libera de que accionen contra él. ¿no? Así ah, es. Eh, don Walter. Sí, profesor, en la actual coyuntura la pandemia, creo que los títulos de valores han cambiado malos ...plazos para evitar el cobro esos años, no me no. Eh, una, un decreto supremo que dispuso, eh, es más, ...hechos involuntarios o por paso del tiempo. Y la destrucción, es destrucción física de un objeto material que puede conllevar a deshacerlo, arruinarlo, dañar de forma grave. Y eh, que puede quedar ilegible e inservible. Entonces, en primer lugar, trata lo que sea lo que se título valor, se deteriora notablemente o se destruye en parte pero subsisten los datos necesarios para su identificación el obligado principal debe responderlo por otro si obviamente el tenedor legítimo le exige mediante una comunicación notarial título contra la entrega del título original debidamente anulado este es el, el, el escenario perfecto, ¿no? el, el mejor escenario. Si, además del obligado principal, el título hubiera sido suscrito por garantes o por anteriores endosantes, el tenedor legítimo debe exigir la suscripción de estos mediante una comunicación notarial para que intervengan y firmen el nuevo título ¿no? y, obviamente, estando sus firmas en el documento original que está deteriorado o destruido parcialmente. ¿Qué sucede si pese a los requerimientos notariales, el obligado principal o los demás sujetos que han suscrito el título de valor no cumplen con realizarlo en el plazo de tres días hábiles que ha requerimiento del tenedor legítimo? El juez Ordenará el cumplimiento de las obligaciones señaladas, ¿no? ¿En qué tipo de proceso? Es un proceso sumarísimo. Desde el... Ah, el juez a que. Sí, señor well. ¿Hasta cuánto porcentaje es la destrucción para la que puede servir? Dice acá el presupuesto que subsistan ¿Pero? para su identidad. Por ejemplo, si es un cheque, ¿ya? y el cheque por ahí se mojó y ¡pum! la firma quedó pues, ya, se borró la firma, pero tiene el número, tiene el banco, tiene la cuenta, tiene el girador, así que el cheque está debidamente identificado. ¿no? Cuando no, no podemos, no tenemos ni el número, ni el número de cuenta, ni la firma del del eh, girador totalmente elegible. igual el... no se visualiza ah, nada claro no se puede como dice mientras no se puede mientras se puedan identificar los datos principales es una destrucción parcial si ya es imposible sería un, una destrucción total señor Vega, buenas noches estimado doctor ¿qué tal? ¿cómo está? ¿qué tal? Eh, sí doctor sí si bien es cierto también no con lo que ha referido el compañero Mesa, si bien es cierto cuando usted habla que de repente no tiene la firma están deteriorados, hay hay, hay este hay procesos, hay demandas para que el juez nos este no pues que se diga no nos haga un, una letra de cambio nueva no siempre y cuando demostremos pues que efectivamente era era pues un documento fidedigno, ¿no? Ineficacia. Ah, sí, pero hay dos alternativas, ¿no? Si hay una instrucción parcial y se puede identificar, podemos pedir que nos emitan uno nuevo. ¿no? Ahora, depende, puede ser que el, el, la persona, el obligado diga, no, ¿sabes qué? Para mí se ha destruido totalmente. Entonces, ya tenemos que iniciar la otra acción, que es la ineficacia del título valor. Entonces. Va a depender mucho de lo que, si el obligado principal responde, no, para mí eh, hay una destrucción total. Entonces ya no puede, ¿no? Eh, digamos, él fácilmente emitir un nuevo valor. ¿no? Tendría que, tendríamos que apelar a la siguiente situación. ¿no? Por ejemplo, aquí hay un, aquí les comparto un ejemplo de un deterioro de un no se podía leer nada en ese caso pero total ¿no? pero tenemos pues el, el monto el banco Acá hay unos datos respecto al número de las cuentas. Entonces, sí podría hacer este cheque. Para que sea el, el girador, nos emita uno nuevo. Porque se puede identificar. Bien, ¿qué, ahora, ¿qué hacemos en caso de que haya pues una destrucción total o pérdida o... Eh, sustracción. ¿no? En este caso, si se da esta situación, la persona, el legítimo tenedor, eh, puede solicitar al juez pues, que se declare la ineficacia del título valor respectivo y que se le autorice a exigir el cumplimiento de las obligaciones principales y accesorias inherentes en el título valor salvo que estas aún no sean exigibles, en cuyo caso puedo solicitar que le ordene una emisión del duplicado, quedando un lado original bajo responsabilidad del peticionario. Entonces, eh, ¿cuándo se puede dar la pedir la ineficacia de título valor? El título ya haya vencido. Entonces, lo que se le tiene que requerir al obligado principal, es que cumpla con la prestación principal y las accesorias. Primer presupuesto. Segundo presupuesto, que el título o el cheque o la letra no ha vencido y sea extraviado. En este caso, lo que vamos a requerir en la vía judicial es que se emita un nuevo valor. Señor Terrones, adelante. Sí, doctor, buenas noches. Este, una pregunta, del último ejemplo que puso en el, el gráfico de ese cheque, eh, eh, la última toma del cheque que usted puso como ejemplo, ahí veo que eh, está parcialmente eh, eh, roto, digamos, pero en toda la esquina, en una esquina de abajo, ahí está, ese, eh... pero, te, pero supongamos, en caso hipotético que sucediera eso, pero... Eh, sea algo minúsculo nomás, pero que tenga todos los datos, nombre del tenedor, firmas, el monto, todo, todo, pero apenas una esquina nomás, ¿no, lo, no se puede correr en el banco? Eh, no, porque si, es, si está mutilado, el banco no lo va a pagar. Ya, doctor, gracias. No, no lo va a pagar. Es, es, eh, procuran, las empresas procuran de que los, los... Valores de, pues, incólumes, ¿no? Si hubiera, por ejemplo, un borrón como en este caso. Si ustedes ven acá, la, acá ¿Sí? hay un borrón. No un borrón en la calle. Aquí también está roto. Son dos peras dos pedazos y un pedazo acá. Entonces, esa es, es la situación. Validado. Eh, ya quedó, digamos, parcialmente destruido. Señor Walter. Sí. A ver, profesor. En caso de que ya el cheque esté deteriorado de alguna forma, ¿el banco entraría en una evaluación para ver si puede pagar o cómo haría para poder pagarlo nuevamente? No, sí, no, la primera parte no la escuché bien. ¿Qué me decía? Sí. Si, si el banco, o sea, ¿cómo entraría esto a un cobro? ¿Tendría que nuevamente rehacerse otro cheque o puede ser cobrado en el banco de una evaluación? Claro. Por eso, ¿a quién se demanda? Se demanda al girador, al dueño de la cuenta y al banco. Al dueño de la cuenta para que emita un nuevo valor, un nuevo cheque. Y al banco para que no lo pague cuando se le presente. Ah, el cheque anterior, roto. Claro, yo. Si hay un cheque destruido, perdido, extraviado, ¿a quién se le tiene que emplazar para que le emita un nuevo valor? ¿Al banco o al dueño de la cuenta? Al emisor, al dueño de la cuenta. Al dueño de la cuenta. Pero también al banco, ¿para qué le indicamos? Para que no... Para que no... Te... Lo... Lo porque si no lo no comprendemos al banco, este simple... Pero no es, por, no es por regla, profesor, que un cheque mutilado o, o ligeramente ya le tirado, ¿no? mutilado o un título de valor mutilado, lo, el tenedor lo tiene en su poder. O sea, yo tengo mi cheque aquí, mi cheque y está, está, está roto, pero lo tengo yo. ¿Cuándo es donde se. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Ahí no voy al juez para que evita uno nuevo. Yo le planteo primero el pedido, ¿a quién? Al girador, señor, mi cheque, aquí está el cheque, pero está deteriorado, en mi uno nuevo. Entonces yo le devuelvo y quedamos todos tranquilos. Pero si el cheque se perdió o destruyó, no hay evidencia. Entonces en este caso, como no hay evidencia, hay que comunicar al girador o al aceptante o, al, o a los...